¿No? Este, esta noticia y este caso que hemos comentado y que de hecho hoy temprano también hacía el repaso el, el docente que, que según testigos lo ahorca al, al alumno uh -huh. eh, que generó obviamente una, la bronca de todos eh, y bueno, y hubo muchos reclamos ¿Tenemos para hablar con alguien, no? De la familia Exacto, eh, precisamente con el abogado ah, okay. Con el abogado del estudiante Que representa al estudiante Que eh, fue ahorcado por su profesor Esto ocurría en Lules Vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo D'Amato Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos, buenos días, Naomi Buenos días a la audiencia Muchas gracias por prestarnos estos minutos para hablar de este caso tan resonante y tan preocupante a la vez, porque habla de una violencia terrible. Así es, así es. La verdad que es un hecho muy lamentable, mucho más eh, teniendo en cuenta que sucede en el ámbito escolar y, y como víctima tiene un menor, eh, bueno, eh, se ha hecho muchos comentarios eh, a nivel público de la situación pero la verdad que es muy preocupante mucho más teniendo en cuenta que eh, la persona bueno, el profesor que ha sido denunciado por este acto lejos de disculparse y de eh, allanarse sobre su actitud eh, poco menos hizo que salir a justificarlo a través de redes sociales lo cual ha generado un disgusto muy grande en la comunidad de, de Lule que es una, una comunidad que no en donde todos se conocen, un pueblo, una ciudad donde todos se conocen, lo cual ha generado esta solidaridad por parte de todo el pueblo y de los allegados de la familia Gómez, Claro, es eh, para esclarecer y más o menos contar lo que lo que pasó hubo una situación en el aula entre dos alumnos, en principio fue así, en principio eso es lo que se comenta pero en realidad la situación difiere mucho de ese relato, eh, el percance simplemente se ha dado entre el profesor y el alumno eh, no sé todavía no se no se establece y obviamente no hay ningún justificativo para dicho acto eh, y bueno estamos acá justamente hoy eh, a las 9 de la mañana se realiza una una sentada pacífica en la escuela uh -huh. eh, técnica número uno de, de la ciudad de Lules eh, para empezar a, bueno a, a, a intentar esclarecer los hechos que como repito son totalmente eh, injustificados mucho menos viniendo de un profesor que tiene eh, una posición de, de jerarquía, como todos sabemos, claro. en un aula y que está para impartir educación y valores. Uh -huh. Y bajo ningún punto de vista creo que podemos tolerar este tipo de situación. ¿Cuál es eh, la denuncia ahora que cae sobre el profesor de parte de, de, de la familia de, de, este, de este niño? Bien, la denuncia que se está realizando es sobre lesiones, eh, lesiones sobre el alumno eh, se están determinando las mismas eh, por bueno por la por la por lo reciente del hecho todavía eh, está él eh, teniendo citas con los médicos y, y, y tomando conocimiento de cuáles son los, los daños que ha sufrido por el por la lesión que ha sido eh, bastante bastante fuerte en el sentido de que ha sufrido un desmayo eh, el mismo desmayo ha producido un golpe eh, se lastimó su cara eh, Obviamente hay un daño psicológico claro. y, hay, y el niño está evitando asistir a la escuela Porque tiene miedo Imagínese usted que es el mismo profesor El que ha, el, el que ha sufrido semejante acto de violencia Claro, ¿Y en, y en esta oportunidad ¿Cómo actuó la escuela? ¿Se lo separó al docente hasta que esto se esclarezca? ¿Cómo está funcionando? Lamentablemente eh, Eso, bueno, lamentablemente eh, Hasta ahora Hemos recibido poca respuesta por parte de la escuela, eh, si bien han tenido cierto acercamiento hacia los familiares, pero consideramos que de una manera muy tibia para, el, para la gravedad de la situación. Eh, así que bueno, justamente por eso es que hoy los padres y los alumnos y amigos eh, de la familia han decidido, como digo, convocar a esta marcha a los fines de buscar un respuesta por parte de las autoridades, que creo que es lo que está faltando en este momento. Claro. Do Doctor, digo, cuando pasa, cuando pasó esto, no sabiendo cómo cómo se comportó este profesor con este alumno eh, que resguardamos el, resguardamos el nombre porque es menor, eh, se acercaron otras personas diciendo a nosotros también no, no, nos pasó, vivimos situaciones parecidas. ¿Solía ser un profesor que, que maltrataba o, o este es el único caso? Y Carlos, justamente eso es. Eh, lo que por ahí cuando suceden estas cuestiones que se vuelven públicas, mucha gente que ta tal vez ha sufrido víctimas ha sido, mm -hmm. o con algún temor por haber participado en algún acto de, de dicha persona, es que que sí, hay gente que ha empezado a decir que no es la primera vez, que hay mm -hmm. cierta hay cierta eh, actitud del profesor que, bueno, que llama la atención, ¿entiendes? para el ámbito en el cual se desarrolla su trabajo mucho más siendo una persona instruida una persona adulta como, como él mismo aclara, con muchos años en el ejercicio de la docencia, todo eso vuelve aún más preocupante la situación. Más, claro, claro. Ah, bueno, eh, teniendo en cuenta el, pa el, el parámetro eh, y, la, no sé, y las condiciones que tenemos actualmente en nuestro país, que la verdad es que la escala de violencia, en mucho más en los ámbitos de los menores, eh, aumenta día a día, entonces consideramos que eh, una figura como un profesor, que hoy, el, con lo que, todo lo que eso representa, debería... Eh, darle ejemplo con sus actitudes y sus valores. Claro, el, el hecho después lo pudieron reconstruir por la versión de la víctima y además está de testigo todo el aula, ¿no? Así claro. es, así es, por la versión de la víctima y de los mismos compañeritos que han sido los que han asistido a, a, al, al menor cuan, porque ha, que ha quedado desplomado en el piso y sin ningún tipo de asistencia. O sea Eso que es, es, es la verdad que es, es terrible el, el relato y cómo en, en un principio llega no la versión o trata de instalarse la versión de que era un conflicto y que él quiso separar, pero después termina siendo la muestra, no sé, de lucha libre al final, de, de esa llave. Exactamente. Que fue, claro, que fue como una broma, decía el profesor, ¿no? Exactamente, lo cual me parece, la verdad, paupérrimo de parte de un profesor que se haga justificar la actitud diciendo que él puede... Eh, bromear de esa manera con un alumno, me parece que no hace falta ni aclararlo. Eh, no sé qué opina usted, pero no. es eh, algo sí, entre profesor y el alumno. No se hacen bromas físicas, mucho menos las bromas se hacen entre pares, claro, no se hacen entre claro. el menor y el adulto. No, no, y no, ni, no. Siquiera sé, y ni siquiera, a ver, también en el ámbito del respeto, también eh, no sé si el, si, si, si el menor quiere aceptar la broma del profesor. Está muy hay una invasión total de la privacidad una falta de respeto eh, en todos los sentidos eh, algo realmente pero muy preocupante por eso es que creo que hoy toda la comunidad ya se presente porque tienen todos hijos eh, primos, hermanos que asisten a la escuela técnica entonces es algo que afecta a toda la comunidad inclusive doctor con el correr de los años fueron cambiando muchísimo los comportamientos frente, eh, digamos, quien está frente al aula y, uh -huh. y dentro del aula con respecto al contacto físico Así que... exacto, exacto, está muy restringido ese tema, eh, uh -huh. inclusive cabe, bueno si cabe la aclaración, si hubiese yo me quedo con la duda si hubiese, si se hubiese tratado de una, de una de una mujer y no de un de un hombre como en este caso uh -huh. tal vez sería mucho más gravosa la situación uh -huh. es eh, si decir estamos ante la presencia de una persona que evidentemente no tienen claro cuál es su función dentro del establecimiento bueno, doctor, nosotros de LV7 seguiremos el caso atentamente con todo lo que vaya ocurriendo. Tiene usted los micrófonos abiertos para comunicarnos cuál es la situación. Le mandamos un saludo a usted y un saludo grande para la familia y al menor también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Bueno, por permitirnos expresar esto, que más que nada acompaña a la familia en este momento tan complicado. Por favor, nada que agradecer y acá estamos. Gracias. Hasta luego, hasta luego, Carlos. Hasta luego.